Eh, como cada martes, el señor José Misael, Misael, así él, con los puños, eh. sí, así, eh, pero de lejito, de lejito sí, el puño. sí, siempre sí. trayéndonos la tecnología. Señores, eso que ustedes ven ahí, esos AirPods, esos AirPods, eh, esos AirPods, AirPods, Blue, Airpods Ajá. Eh, de, de marca Kobe, es muy bueno, la Kobe es buena. Sí, eh, le vamos a dar Kobe. las especificaciones un ratito. Sí, lo, lo vamos a regalar a los oyentes, así que no se vayan, eh, la gente, no se vayan para que ustedes. Pueda eh, estar tranquilo y. En la cuarentena se embuye, escuchando <risa> sí, no <hay> música <risa> porque no es fácil. <risa> no es fácil, eh, que, a, a lo, Como siempre, no ve mucho pop y, y, y eso. A los pop y que, que tienen Spotify y eso. Usted quiere sube sus post y va a tener un herpo COVID, ¿eh? Así que ya tú sabes. Dime, Misael ¿qué tienes para nosotros hoy, martes? Bueno, en primer lugar, vamos a saludar a ese público franco macorizano que siempre nos sintoniza como cada día. Eh, y también los que le dan seguimiento a la tecnología, José Misael Mirabal Martínez, de Tecnofix, la acompaña para orientarle Mira, Génesis, eh, uh -huh. um, con el tema que cuando llego te encuentro, uh -huh. es con el coronavirus, Exacto. con el COVID-19, y realmente tengo algo relacionado con eso. ¿Cuáles son esas tecnologías que ha utilizado China? Uh -huh. Para combatirlo. Y considero también que el gobierno debe tomarla en cuenta. Uh -huh. También claro. ayuda, para ayudar también a las personas que están en su casa. Claro que sí. También una parte que me, me interesó mucho al momento de llegar es que tú hablabas de las instituciones educativas uh -huh. que últimamente han estado proponiendo una educación en línea. En línea. Uh -huh. eh, y Realmente los colegios, no todavía no he leído cuáles son las últimas... Uh -huh. Eh, decisión la última decisión que ha tomado el ministerio pero por lo menos los colegios privados ya están trabajando están instruyendo a sus maestros okay. para dar educación en línea en línea eso es importante o sea, es importante eh, si usted tiene internet de le va a funcionar muy bien los trabajos que usted envíen o sea cuando usted contrate de internet de le va a funcionar y usted en su casa te, eh, tiene la tarea le envía sí, claro. a sus profesores y le hacen la evaluación por ejemplo yo me gradué misa eh, de por eh, Ness university fue online, fue sí, totalmente todo online en la universidad sí. de Estados Unidos, pero yo me gradué, fue, yo lo hice, fue por vía de mi computadora. Sí, claro, claro. Al igual que, por ejemplo, eh, aquí hay universidades que son semipresenciales. Yo mismo estudié sí, en una universidad semipresencial que fue guapa. Y eh, para... Que ustedes vean que la tecnología siempre está presente en todo, incluso gracias a ella es que se ha dado esta idea del de estudio en línea y gracias a ella, obviamente, también va a ser posible darle continuidad a esto. Bueno, pues vamos a mencionar algunas de las tecnologías que China utilizó. Eh, lamentablemente aquí tengo entendido que todavía tenemos la pistolita térmica, uh -huh. que es para medir la, la, eh, la temperatura. temperatura corporal. Pero vamos a ver qué China utilizó. ¿Tiene una foto, me eh, dice Sí, sí, sí un... claro. Vamos okay. a ver la primera imagen. Uh -huh. eh, bien, okay. aquí podemos ver que China utilizó unos drones. Estos drones estaban con eh, sensores de temperatura. Y aparte de eso, también tenía reconocimiento facial. Okay, Esto bien, era para okay. dentro de la población. Ellos iban viendo. ¿Cuál de la población? Sí. Iban mejorando. Exacto. Y Entonces, automáticamente... Eh, tiraba un escáner y veía si había personas con fiebre o algo así o con algún síntoma, perdón. Entonces lo que hacía eh, las autoridades era que ubicaba a ese ciudadano y lo iba a aislar o lo ponía en cuarentena. Vamos a ver la siguiente tecnología. Aquí tenemos eh, un robot. Los robots ahora mismo están en todas partes. Este robot era desinfectante. Este robot mm. podía ser manejado, como se ve ahí, pero también eh, se le ponía un geolo geolocalizador donde el robot se le podía programar o se le puede programar una ruta específica y este iba siendo, eh, iba esparciendo un desinfectante para el coronavirus. También vamos a ver otras tecnología no, y, eh, Perdón que te interrumpa, dice, uh -huh. ese robot está, eh, eh, ese es como un carro, un carro a control parece como controlar sí. control eh, porque recuerda que igual que Estados Unidos utilizan drones y, y carros que tienen una grande uh -huh. distancia para poder enviar por ejemplo Amazon ya entrega los paquetes por vía en algunos sitios no sé en si drones. en todos en drones para poder así a la, la gente física y también hay algo interesante no sé si que no, lo, no sé si China lo tiene que eso lo implementó Amazon en Estados Unidos que se llama eh, que es como, como si fuera un, un, un una cajita fuerte de Amazon, tú llegas, no tiene persona, o se no tiene que pagar nada, o se no tiene que pagarle a nadie. Tú llegas eh, con tu tarjeta, con tu código, le das el código y busca tu paquete tú mismo, si está en la cajita. Okay. Hay eso eh, tiene un nombre específico, voy a ver si lo, lo, lo, lo consigo, pero ya Amazon en ciudades, vía a Marciano Tep, que uh -huh. hizo un pedido eh, para probar y cuando él fue eh, al, al pedido, tiene una, un código, pone el código, abre como una cajita fuerte, afuera está, o sea, no está dentro de un sitio, si ni siquiera tiene que hacer fila ni nada. Tiene tu número de caja y cuando tú vienes, retira tu paquete. Es sumamente impresionante esa tecnología. Sí, la tecnología realmente está ayudando eh, día a día en todos los aspectos. Y miren qué papel está jugando. Mira qué papel, hoy, ahora, era hoy, ahora es... En una asesina. pandemia, exactamente. Vamos a ver eh, si pone en pantalla el robot. Este robot es como un asistente mm. de hospitales. Sí, vi mucho ese robot cuando estaban bailando, cuando, cuando estaban, cuando ya celebraron que hay poca... Que se estaba reduciendo, vi el robot siempre bailando. Sí, como los... Como, como un enfermero electro... Exacto. Un enfermero como... ro... androide. Sí, como los médicos y los enfermeros se estaban exponiendo demasiado, pues lo que hicieron... Bueno, vamos a hacer un robot y este robot va a identificar ciertos síntomas en el paciente y lo va a diagnosticar. Creo que tenemos otra imagen por ahí. Si la ponen por favor. Ok. Mira, en este caso también nosotros tenemos ahí las cámaras de en todos los lugares actualizaron los software, porque China tiene cámaras que hace reconocimiento facial, pero aquí ellos actualizaron los software para que también, aparte de reconocimiento, uh -huh. también midiera la temperatura. O sea, y se le hiciera más fácil para los que lo manejan. Y eso va, eso va a un data center, me imagino. Claro que sí. Hay un equipo trabajando detrás de esas, eh, de esa tecnología. Y por último, para pasar a la rifa, ¿verdad que sí? Uh -huh. Tenemos aquí... Vayan llamando, vayan llamando, vayan llamando En los para... equipos, si se dan cuenta, eh, las personas tienen unas lentes o unos cascos uh -huh. que tenían sensores, o tienen sensores, mejor dicho, sensores eh, térmicos para medir la temperatura, Real, sí, realmente... Es importante. Sí, claro. Eh, no era simplemente, ok, eh, voy a coger la maquinita. No, no. Yo te veía de, desde lejos y decía, mira, aquí tiene una alta temperatura. Vamos a ver, vamos a tener Vamos a probar que... si él tiene. Exactamente. Y así se pueden identificar. Claro Muy que bueno. sí. Señores, eh, a lo buenas. Sí, buenas. Para que pase tu cuarentena con tu Airpods Hello. A lo sí. buenas. Llama por el Ah, ok, pero a ver, pues. Eh, Villalona te va a tomar los datos, quédate en línea y nada, eh, felicidades. Felicidades claro para que el equipo, sí, eh. equipo. Se va a embullar eh, en la cuarentena. Cuarentena. No, nada, con, <risa> con su cuarentena. Ahí, otra llamada, hay otra llamada para. para pasar otra a, segundo. Llamada. a lo buenas, ya se fueron. Eh, a lo buenas. Sí, buenas. ¿De dónde nos habla? De San Francisco. ¿De dónde? De San Francisco. ¿Pero qué, de, de, ¿De qué parte de San Francisco? El centro. ¡Ah, del centro de la ciudad! Hey. No, no, bueno, yo la bueno, ya bueno. están trancado. <risa> <risa> Hermano, Villalona te va a tomar los datos, eh, no cierres, no cierres, que él te va a tomar los datos, y pasa por Telenor, que, you know, que te va a entregar. Genesis, si antes de terminar, mm -hmm. le voy a dar... De ¿Alguna especificación? Sí, sí, de un punto. Mira, este, estos airbags uh -huh. realmente duran seis horas. ¡Wow! Pues sí, es, seis horas de música continua. Pero con seis horas, También tiene uno un soporte. Concierto, claro. Un concierto, WMG completo. Tiene un soporte, aunque las especificaciones dicen que dura 24 horas uh -huh. eh, con la con la base de, del cargador. Ok. Pero tú sabes que uno eh, lo usa Depende. generalmente sin la base. Okay. También tiene control de volumen, alerta de llamada, eh, viene con su micrófono y obviamente tiene un sistema. Bueno, a eso se le llama. Winds Tips okay. que eso se pone aquí detrás para que no se caiga, eso okay. son para la persona que siempre se le vive cayendo sí, sí, los autos. No, que se tiene, a veces las orejas de ellos son un poquito diferentes, no estoy diciendo rara, claro, estoy claro. Diciendo que es diferente. Tiene control de volumen también. Eh. Realmente es, es muy un, interesante, sí. muy muy bien, muy cómodo y muy bonito. Me gustaron, voy a ver si me, Ya mi sabe me tiene el mío guardado ahí. Y lo voy a utilizar. Ese, a ver si lo encontro, porque la hija mía me lo quita. Sí, cuando ella ve el cablecito, me lo quita. Entonces, yo creo que ese no me lo va a quitar. Vale. Así que, Misael, gracias. Eh, ¿dónde, como siempre, ¿dónde te pueden comunicar contigo? Eh, pueden encontrarme en Tecnofix SFM, también en JM Mirabal. Eh, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y también en nuestro sitio web. Señores, gracias, gracias a Misael, gracias al pueblo, eh, la, eh, a todo. iba a decir la provincia de que yo nosotros sé, nos vemos en todos los lados, que lo que vamos a ver a todo, sí, pero, en, todo, en pero, todos los lados. Claro que el sí. El país y a nivel internacional, señores, eh, llévense de la medida que le da el gobierno. Trate de lavarse las manos siempre, tener, eh, cuidarse. Tienen que tratar de cuidarse lo más posible. Así que nada, nos vemos mañana y continuamos más con Telenor y su programación. Así que, bye bye.